Voy a aprovechar que estoy en el laguito, un día hermoso, para hacer algo que hace mucho quería hacer. Sí. bienvenidos a un video más el día de hoy va a ser un vlog familiar así que hoy vamos a disfrutar la familia mediodía vamos a pasar a buscar a luca y como se porta muy bien vamos a invitarle un heladito al parque. Una de las grandes atracciones para hacer acá en Edmonton, especialmente, hay más de 870 parques. Como te había contado en un video hace bastante, son parte muy importante del gobierno y generalmente antes de la pandemia en primavera y verano tienen muchas actividades. Como te conté antes, la todo el hielo se está derritiendo. Ahora es la parte de embarrado, pero yo prefiero que llegue a casa todo sucio, embarrado, pero feliz. se me preguntan si estamos solos porque no ven mucha gente en los videos <ríe> lo que pasa es que la gente o está ocupada o a esta hora por ejemplo los chicos están en el colegio están adentro no solamente tienen juegos así como tobogán y Hamaca, sino que tienen juegos didácticos para que los chicos estén activos y jugando también entonces por ejemplo tenés el juego de ti es más muchos de los parques tienen siempre una escuela, por ejemplo, esto que ves el edificio que ves de acá atrás es una escuela y en los recreos viene la maestra con todos los chicos a disfrutar del parque. Y como siempre ves diferentes en, en varios videos, hay con, con agua, hay con ziplines, diferentes cosas, hay con animales, hay de madera, hay de plástico, hay un montón. Otro detalle, por si querías venir algún día a El Montón, ahora sabes que hay muchos parques para disfrutar. No me había dado cuenta pero bueno acá también tenemos acá está el parque eh, Luca corriendo y acá está el parque acuático bueno hay juegos hay, de acuáticos ahora seguro no porque todavía estamos en fines de invierno pero pero en verano ya abre y atrás una canchita de fútbol entonces es lo que te digo hay más de 800 parques muchas canchas de fútbol acá está la escuela para jugar y disfrutar al aire libre así que de a poquito se están abriendo las cosas todavía no va a haber tantos festivales como se acostumbra a conocer a Edmonton como la ciudad de los festivales pero de a poquito ya va a haber más eventos más cosas que te pueda mostrar y que puedas ver cómo se disfruta acá el tiempo libre y el y al aire libre más que nada en primavera y verano también en invierno ¿eh? pero bueno es diferente eh, estar en el yorkcito. antes de terminar con el video tengo un mensaje rápido para los creadores de contenido si tenés ganas de hacer un video juntos una colaboración acá está mi instagram me podés mandar mensajes no importa si tenés 5 28 300 mil o un millón de suscriptores acá somos la misma comunidad no importa si estás en Canadá, en Argentina, en México, Venezuela, Chile, donde sea así que contactame y si sale una idea buena para hacer un video juntos yo estoy siempre disponible de paso acá te dejo el link para que veas el video que hice para que hagas videos un saludo y nos vemos le recuerdo a la gente de Edmonton si tenés un lugar que querés promocionar adelante, comunicate también conmigo y hacemos un video de tu negocio para que la gente sepa qué estás haciendo, qué, qué viniste a hacer y que cuentes un poquito de tu historia. Así que vamos a seguir haciendo videos. For all the content creators if you want to do any collaboration, in the description I'm going to leave my Instagram so you can contact me. I don't care if you have 5, 20, 3000 or if you have 1 million subscribers. We are all the same here in this YouTube community. I'm willing to talk about it and if we have a cool idea for a video, I'm in. so don't hesitate Let me know in Instagram. Let's make videos happen. Let's make videos. Me voy a dar una vuelta con Brandy y con Luca al parque que estos días está lindo, así que bueno, disfruta también. 7 de la tarde, 9 grados. Para los que extrañan a Brandy, acá está. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien Un día esto Brandy va a agarrar la cámara y va a hacer bloquea Ya me dijo Doubtful Dudoso Dudoso <risa> Doubtful Esta es donde nosotros venimos Donde veníamos a hacer el sledding Culapatín Ya se está derritiendo todo La cancheta de fútbol, ¿se acuerdan? Ya está todo derritiéndose Qué lindo esta hora me encanta me o sea, no comentó nada de la empanada que hice la otra vez. Y hablando de comida, hoy justo estamos hablando con Brandy de la comida argentina. La mejor. que tiene sí. ganas de comer? Si te tendría un plato bien. Oh, oh. No problem. Bien, se calló. Bueno, las facturas sí. Para mí, las pastas. Y un choripán para No, para mí, un tenedor libre. Ahí tenés de todo. Pasta, en Rosario nunca ensalada, fuiste. Nunca fuimos, Tenedor Libre. Sí fuimos. Ah, sí fuimos, sí fuimos. Ahí cruzando el río. Sí. Tenedor Libre. Carne, pasta, ensalada, pan. El plan para el postre ¿Sabes? Me encanta ah. la comida argentina. Todo el tiempo. Ah, Pará, perro, siempre, este perro siempre ladra. Hola, somos nosotros, estoy grabando, aparte para... video cortito, familiero, espero que la haya pasado. Un tarta de choclo con cebolla. Tarta de choclo Puede ser que el sábado suba otro video, déjame ver. Y si no, acuérdate que tengo muchos videos para que veas. Te mando un saludo, espero que estés bien. Te recomiendo, si tenés familia, aprovecharla, disfrutarla. Y Avanti, Ajá. todos juntos. Nos vemos. Así que les mandamos un saludo. Esperamos que estén bien. Bye, bye. Nos vemos. Bye. Avanti.